La gran fiesta del mundo que a la Asociación Cultural Sidapni Perú. Agradecemos muy de veras a su directora, la maestra Anita Zapata Flores. Una maestra representante de tres federaciones en el mundo. Es por ello, gracias a ella también, que vienen grupos de gran nivel artístico de todas partes del mundo. Señoras y señores, ahora... Nos vamos a presentar rápidamente a Isla de Pascua, la máxima expresión, TUMU ENUA. Dirección General, el maestro Miguel Muñoz. Es